en la asignatura se desarrolla trabajo de campo, preparación de datos, distribución de frecuencias, tabulación cruzada y prueba de hipótesis, análisis de varianza y covarianza, relación y regresión, análisis logit y discriminante, análisis factorial, análisis de conglomerados, escalamiento multidimensional y análisis conjunto, preparación y presentación del informe, investigación de mercados internacionales y casos integrales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de recolectar información de campo, analizar los resultados de la investigación de mercados y de presentar los resultados de la investigación de mercados a los responsables de la toma de decisiones de marketing. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.